la presentación de la quinta edición de Chefs for Children, un proyecto solidario en el que la gastronomía y los niños son los grandes protagonistas. Nuestro objetivo es enseñar a los más pequeños a alimentarse de forma saludable, sin olvidarnos también de ayudar a los que más lo necesitan. Nuestro lema es comer sano que es divertido y nadie mejor que los maestros de nuestra cocina para transmitir esos valores a los más pequeños. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Hostelería de Benavís por acogernos hoy en sus magníficas instalaciones, a las instituciones y a las personalidades que están presentes en, esto, en este acto. A José Antonio Mena, el alcalde de Benavís, eh, a la Diputación de Málaga, a Esperanza González, que cerrará este acto, a Eduardo Seisdedos, que es el subdirector de Anantara Villapadierna y al resto de los patrocinadores y colaboradores que también con muchísimo cariño nos acompañan esta mañana. Y, por supuesto, el agradecimiento especial a todos los chefs que están hoy aquí, con los que hemos realizado eh, previamente un encuentro muy motivador con los alumnos de esta escuela. Eh, voy a empezar por, eh, por aquella parte. Eh, Manuel Navarro, que es el eh, chef ejecutivo del Hotel Anantara Villapadierna, Mauricio Giovannini, chef de Mesina, José Carlos García, del restaurante que lleva su nombre, Diego Gallegos, de Soyo eh, Fernando Villasclaras del Lago y Dani Carnero de Caleja. Bueno, pues todos ellos, eh, junto al resto de los cocineros Estrella Michelin, nos ayudan constantemente en esta labor de, de promoción de nuestro proyecto solidario y ponen su corazón para, para ayudarnos en este proyecto, en definitiva. En Lima Comunicación y Eventos nos hace muy felices poner en marcha esta quinta edición de un proyecto que es responsable y muy gratificante como Chef for Children. El sector de la gastronomía, nuestros chefs son muy, muy generosos y lo demuestran constantemente. No se olvidan de ayudar a esas personas que necesitan su ayuda. Con su valiosa participación y colaboración desinteresada, eh, ponemos en marcha nuestro proyecto que, gracias a al apoyo de nuestros patrocinadores, sale adelante, lo hemos consolidado y como os digo, es esta la quinta edición y cada año la gran familia de chef for children crece. El Ayuntamiento de Benavís patrocina por primera vez nuestro proyecto, hoy nos saltamos el protocolo. Y... La verdad es que la iniciativa en el proyecto este con, lo, con los niños una cosa impresionante. La verdad que la, la primera vez que nos propusieron el, el realizar esta actividad en Benavís, bueno, pues la cogimos con, lo, con los brazos abiertos porque bueno, el trabajo que poner de acuerdo a, a tantas personalidades, a tantas estrellas eh, del panorama gastronómico eh, mundial que prácticamente los mejores del mundo están aquí en, en España y traerles a, a nuestro municipio pues era una cosa eh, para nosotros un orgullo e impresionante porque nuestro municipio siempre se caracterizó por, por la apuesta por la gastronomía y el tenerles aquí pues es una cosa maravillosa. El proyecto solidario en este caso con los niños, los protagonistas no los tenemos hoy aquí, pero los tendremos el día 24 en, en el hotel Villa Padierna, a antara y, y estaréis con ellos allí para, para eso, enseñarles a, a cómo comer sano. Y eh, la verdad es que eh, sí que me han dicho que, que disfrutáis tanto como, lo, como los niños en, en, en esa actividad, ¿no? así que, que espero que este año sea igual que de fructífera que que las ediciones anteriores y que el proyecto Solidario Este lo podamos continuar durante muchísimos años. Así que vamos por iniciar la jornada y os dejamos con los chefs que, que nos contarán cómo será la actividad.